y que podamos tener una Navidad de felices, sin muerte, sin atropellos, sin apresamiento. Eh, no vamos a martirizar un pueblo, precisamente, por algo que se puede resolver, pues yo sé que se puede resolver. ¿Se está dispuesto usted a mediar? Desde luego que sí, desde luego que sí.